Recapitulando, vimos que los dos grupos que conforman el sistema financiero son los intermediarios financieros y los mercados financieros. Vimos que son instituciones que coordinan y facilitan el acceso de multitud de posibles prestatarios y prestamistas. Estas instituciones prestan ese dinero de manera directa o indirecta, teniendo esto varias ventajas para ambas partes. De los tipos de mercados financieros, vimos que habían la bolsa de valores y el mercado de bonos, donde se facilita directamente el dinero, y de los intermediarios financieros, habían los bancos y los fondos de inversión, donde se proporcionaba indirectamente el dinero. Los bonos ofrecen menos riesgos que las acciones, pero las acciones ofrecen mayores beneficios potenciales. Los bancos toman dinero de la gente a cambio de un pequeño interés y otorgan créditos con un interés un poco más alto. Estos también facilitan medios de pago como cheques y tarjetas de crédito. Los fondos de inversión compran acciones y bonos con pequeñas cantidades de dinero de muchas personas distintas y permite que la gente diversifique fácilmente sus riesgos. Vimos la fórmula del Producto Interno Bruto y identidades de, de esta. Vimos como el Producto Interno Bruto era igual al consumo de hogares e instituciones sin fines de lucro, más la inversión de las empresas y familias, más el gasto en consumo final del sector público y más las exportaciones netas, que son las exportaciones menos las importaciones. Vimo, también vimos acerca del mercado de fondos prestables, que es el mercado donde se negocian los fondos de las personas que han decidido ahorrar y prestar su dinero, y las variaciones de este mercado debido a políticas del gobierno que lo afectan como por ejemplo, impuestos y ahorro, cuando aumentan los impuestos sobre los intereses, esto reduce los ingresos derivados del ahorro y por tanto se reducen los incentivos para ahorrar. Impuestos e inversión, si hay una reforma de la legislación tributaria que fomente la inversión, el resultado sería una subida del interés y un aumento del ahorro. Y el déficit presupuestario del gobierno, cuando el gobierno gasta más de lo que debería por impuestos. El endeudamiento para financiar este déficit reduce la oferta de fondos prestables disponible para financiar las inversiones de hogares y empresas. Vimos cómo estos escenarios tienen consecuencias como el aumento o disminución del interés de fondos prestables, el aumento o disminución de la oferta de fondos prestables y el aumento o disminución de la demanda de fondos prestables. Vimos por último la evolución de la deuda pública la cual es la acumulación de déficits presupuestarios de Estados Unidos en las últimas décadas, y como su subida probablemente aumente el interés y reduzca la inversión, es decir, la oferta de fondos prestables disponibles para financiar las inversiones de hogares y empresas. Este fue nuestro video de parte del equipo 7, les doy las gracias por su atención.